un espacio creado para pasar un momento agradable frente al televisor tendremos invitados a los personajes públicos que hacen día a día nuestro país en el ámbito político social económico y también deportivo mi nombre es joana quiroga y junto a patricia martínez le damos la más cordial bienvenida buenas noches joana y buenas noches a todos ustedes muchas gracias por seguir sintonizándonos cada sábado como ya le había comentado joana tendremos los sectores habituales en nuestro programa y también tendremos invitados especiales como el día de hoy. Joana. Hoy tenemos un invitado de lujo. Está con nosotros el embajador de Cuba, Danilo Sánchez. Buenas noches, embajador, y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Buenas noches, un placer estar con ustedes. Buenas noches, embajador. Buenas noches. Muchas gracias nuevamente por asistir a nuestro programa. Queríamos hacerle unas preguntas. Eh, quisiéramos saber desde cuándo usted desempeña el cargo de embajador en Bolivia. Bueno, yo llegué en noviembre del año anterior y en propiedad soy embajador a partir del 19 de abril que recibí o entregué las cartas credenciales al señor presidente Luis Arce Catacora. De todas maneras, por una decisión política de mi gobierno, a la semana de que en Cuba se restablecieran los vuelos, este humilde embajador ya estaba pisando tierra boliviana, que además ya conocía con anterioridad. ¿Y cómo, cómo les parece Bolivia? <ríe> bueno, ¿qué le voy a decir? Yo creo que, que hacía referencia a eso. Sí, yo estuve aquí desde el año 2006 hasta, hasta el 2011, por tanto tenía y tengo muchos referentes, muchos amigos, muchas personas, muchos sitios que conozco. Así que me siento a gusto y cuando mi gobierno me designó para ser embajador acá, pues por supuesto me sentí feliz de venir a un lugar donde tengo muchos amigos y una patria también que es entrañable para mí. Sí. Señor embajador, Bolivia ha pasado una crisis muy fuerte el año 2009. ¿Qué aspectos negativos <coughs> o positivos ve usted que ha pasado en todo ese transcurso? Bueno, ha pasado no tanto tiempo, pero pasaron muchos acontecimientos, ¿verdad? Eh, yo creo que lo primero es decir que nosotros hemos tenido una relación entrañable con Bolivia durante muchos años, incluso antes del gobierno, los gobiernos del MAS, Cuba ya tenía algún tipo de de colaboración, de cooperación, es enigmático por ahí que ya antes del 2006 Cuba había tenido contacto con el sistema de salud y se había hecho un donativo muy importante para eh, el hospital de, del niño, la sala del niño en el hospital en La Paz, es, digamos un referente antes del gobierno de MAS. Al llegar el gobierno del MAS eh, por supuesto hubo una colaboración muy estrecha, de inmediato lo ha reconocido el el presidente Evo en muchas ocasiones lo cual agradezco muchísimo que en momentos muy difíciles para Bolivia Cuba estuvo presente, yo recuerdo pues yo llegué aquí en julio del año 2006 y ya desde esa época era muy significativo y muy apreciada acá la presencia de la brigada Cuba. eh, cubana pero vinculada con la operación Milagro, es decir la operación que trabajó aquí eh, la, la vista de muchos bolivianos y debo decir así de manera muy sintética, que en estos 14 años, eh, alrededor de 500 personas se operaron de la vista, o sea, mejoraron la vista o recuperaron la vista, no es cualquier cosa, 500 operaciones de la vista, y Cuba donó en esa época, en carácter de usufructo, equipamiento para 15 hospitales oftalmológicos, que lamentablemente en estos momentos están cerrados, la información que tengo habría que ver cómo, cómo lo recuperamos. He hablado con el ministro de salud, que es un gran amigo, Jason, y yo creo que habría que trabajar en ese sentido porque la, la vista bueno es la ventana al mundo, ojalá pudiéramos Exacto. recuperar ese equipamiento para ponerlo en función de las personas. Y en ese periodo, hubo aquí en estos 14 años, pasaron por acá 18 mil personas del sector de la salud. Hay países en algunos lugares del mundo que no tienen 18 mil médicos y paramédicos. Bueno, por aquí pasaron 18 mil personas para el sector de la salud y ofrecieron 73 millones de consultas, que es como si la población de Bolivia siete veces fuera atendida más o menos, un poquito menos quizás, y se, dieron, se hicieron un millón 500 operaciones, es mucho de esas ya dije 750 mil de la vista, se hicieron 60 mil partos, o sea que los niños que andan por aquí, las guaguas como dicen ustedes corriendo de diferentes edades, los lo ayudaron a, a llegar a este mundo y a correr y a, y a desempeñarse en la vida por médicos y, y médicas cubanas. En ese periodo también nosotros le formamos a Bolivia 5 mil médicos y le formamos eh, 1.500 especialistas de diferentes sectores, y se formaron profesores de diferentes especialidades, se formaron profesores de enseñanza educación física. Y se hizo otro proyecto aquí muy importante que tiene que ver no solo con Cuba sino con el ALBA, que es lo que se hizo eh, vinculado a las personas con discapacidades o con capacidades diferentes, un programa del que no se habla mucho pero que tiene un significado especial, que fue la operación Moto Méndez, no sé si recuerda, que se visitó claro que sí. casa por casa de Bolivia para ver si había alguna persona con dificultad y se trató de apoyar con el ayudo no solo de Cuba, sino también del ALBA, de Venezuela y de otros países. Así que la colaboración ha sido muy estrecha, son las cosas positivas. Las cosas negativas, bueno, cuando llegó el gobierno, el, el, el gote justo, de Estado. Justo a eso quería <ríe> llegar. Cuando sí. llegó eso, ya y, y le permito, cuando llegó eso, bueno, se truncó toda la cooperación se paralizó la cooperación, las relaciones eh, quedaron truncas y no fue hasta que llegó nuevamente la victoria del MAS que se han restablecido las relaciones. Justamente a eso quería preguntarle. En primer lugar, ha sido evidente y loable la misión que ha cumplido Cuba acá en Bolivia, tanto en el tema de salud como en el tema de educación, como usted nos ha comentado. Eh, ¿Cuál ha sido el...? Ahora yo le invitaría a ver el video a continuación para hacer un poco de memoria respecto a todo lo acontecido durante el golpe de Bolivia de 2019, para que usted nos haga sus comentarios. Ya. con la sangre, sangre, sangre, sangre del, pueblo, pueblo, del, pueblo, del pueblo. Bolivia vive días vertiginosos atravesando una profunda crisis política e institucional que está lejos de haber terminado. El domingo 10, tras conocerse el resultado de la auditoría que la Organización de Estados Americanos realizó a pedido del gobierno de Evo Morales sobre las elecciones presidenciales, cuestionadas por la oposición, comenzó una sucesión de acontecimientos que dejó al país andino al borde de la guerra civil el organismo afirmó que detectaron irregularidades de diversa índole incluyendo fallas de seguridad en el sistema informático y alteración de planillas y que al no poder validar la victoria en primera vuelta, sugería realizar una segunda. El presidente boliviano aceptó este dictamen y propuso nuevos comicios y el reemplazo del tribunal electoral. Pero el mismo domingo, a un escenario de protestas opositoras en las principales ciudades del país y motines policiales que ya se habían extendido a la paz, se sumaron las Fuerzas Armadas, que a través de su comandante en jefe, el general Williams Calimán, sugirieron a Morales renunciar a su mandato presidencial para pacificar el país. Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Calimán, un general que se creía afín al gobierno y asumió en 2018, terminó así de configurar el esquema de un golpe de Estado que dejó sin apoyos institucionales al presidente boliviano, tras las renuncias de tres ministros del gabinete, los gobernadores de las provincias de Cochabamba, Potosí y Beni, y del presidente de la Cámara de Diputados. También pidió la renuncia del presidente y la poderosa Central Obrera Boliviana. Estamos renunciando, estoy renunciando, justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del movimiento socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Evo Morales anunció su dimisión y lo mismo hizo su vicepresidente, denunciando un golpe contra su gobierno, el que calificó como cívico, político y policial. Varios de los renunciantes, incluido el propio Evo Morales, denunciaron amenazas de muerte, incendio de viviendas y hasta secuestros de familiares directos por parte de grupos de opositores. Con esta cadena de renuncias, Bolivia se quedó sin línea sucesoria, ya que la Constitución no brinda alternativas y se apartan las cabezas de los poderes ejecutivo y legislativo, abriendo así un peligroso vacío de poder. En todo este proceso, terminó de consolidarse la figura del empresario Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, quien con un discurso de ultraderecha con tintes religiosos y racistas, sin haber participado como candidato de las elecciones, se convirtió en la figura mediática del golpe, eclipsando a Mesa y radicalizando la crisis. Nunca en mi vida he pedido a instituciones, a autoridades, que hagan alguna cosa ilegal, la OEA decidió una posición política y no técnica, ni jurídica. La OEA no está al servicio de los pueblos latinoamericanos, menos los movimientos sociales, más está al servicio del imperio norteamericano. Agnes. Reconocida como presidenta hasta el momento solo por Estados Unidos, Rusia, Brasil, el Reino Unido y Colombia, anunció una pronta convocatoria a nuevas elecciones. Lo han hecho anunciar al presidente Evo, lo han hecho decir que haya nuevamente una elección, se ha hecho. ¿Qué más quieren? ¿Quieren muertes? ¿Qué quieren? La crisis desatada por el golpe de Estado en Bolivia sigue en curso y con un final abierto en una sociedad polarizada como nunca, que todavía no excluye el riesgo de una confrontación interna. Qué video, qué video más triste. Quiero preguntarle, señor embajador, ¿cuál fue el, el análisis que se hizo en Cuba sobre estos hechos? Bueno, eh, para nosotros fue muy, muy triste, sobre todo para los cooperantes que estaban aquí, que era una brigada de unas 700 personas, eh, la mayoría de los cuales se ha dicho por ahí, a veces tendenciosamente, que si la mayoría no era... Mire, una brigada médica no está compuesta solo por médicos. Usted vaya a un hospital, un hospital no funciona solo con médicos. Tiene que haber enfermera, tiene que haber personal para paramédico, tiene que haber de todo porque si no el hospital no funciona. Entonces esa brigada estaba compuesta por eh, ese numeroso grupo de personas. Por tanto, al verse ellos eh, compulsados a salir porque los agredieron, agredieron a las compañeras, eh, entraron a la clínica del colaborador, rompieron espacios, eh, en fin, fue una situación muy desagradable y eh, algunos compañeros los detuvieron. En eh, fue una situación extremadamente desagradable para los médicos, para los paramédicos, para todo el personal. Eh, y eso por supuesto para, para el pueblo de Cuba eh, fue muy negativo, es un recuerdo muy deplorable que existe de ese, de ese periodo, pero igual la obra que ellos dejaron aquí, todo el esfuerzo en definitiva está en las personas, está en los ancianos, está en los campesinos, un, un proyecto del que no hablé, un programa del que no hablé que es sumamente importante, que fueron muchos programas de mucho impacto, que no lo hicimos nosotros, lo hicieron ustedes y nosotros los apoyamos. Es el programa de alfabetización. Yo sí puedo. <ríe> el programa Yo sí puedo con las cartillas, equipamiento y un grupo de expertos cubanos que trabajaron con los expertos de ustedes y los, el Ministerio de Educación y de expertos eh, también venezolanos. En fin, fue un esfuerzo conjunto del ALBA, porque a veces se habla y no se dice, bueno, ¿qué impacto tuvo el ALBA? El ALBA es eso. Es decir, es la cooperación, es el esfuerzo conjunto de aportar lo que podemos y lo que tenemos eh, de una manera constructiva y eso hicimos los países del ALBA y yo creo que Bolivia fue uno de los países que se, se benefició mucho de ese proyecto, la alfabetización y la posalfabetización, yo creo que merece un reconocimiento enorme todo lo que trabajaron yo estaba en esa época aquí, no estoy diciendo algo que uno conozca sé el esfuerzo de los profesores cubanos y bolivianos que iban por los lugares eh, más intrincados del país para llevar el pan de la enseñanza a las personas, a los campesinos, a las campesinas, y qué regalo más lindo para una persona que aprender a leer y escribir, Caraca. y aprender a comunicarse con el mundo. Ese fue un proyecto. Entonces, fue un momento muy negativo, pero creo que lo hemos sobrepasado, y hay que mirar hacia adelante. ¿Qué países constituyen el ALBA, señor embajador? Bueno, hay una decena de, de países, pero básicamente hay algunas islas del Caribe, está Venezuela, está Cuba, está Bolivia, Nicaragua. está Nicaragua, y hay algunas otras islas del Caribe, Sanquit, Antigua, Barbuda... Que, que componen, somos pocos, pero de todas maneras lo importante es el espíritu que eh, está dentro de los gobiernos, dentro de esos pueblos, de complementarse, es el espíritu de la complementariedad de la cual habla mucho la, la civilización antiquísima boliviana y yo creo que es un aporte en ese sentido también. ¿Cómo ha afectado el golpe de Estado eh, ocurrido en 2019 en este, en este convenio, en este tratado del ALBA-TCP? ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido el golpe de Bolivia, el golpe suscitado bueno, en Bolivia? El, el impacto tiene que ver con lo que acabo de mencionar, es decir, se rompieron prácticamente y se, se limitaron, se truncaron las relaciones que había, estas que digo de cooperación con los países que acabo de mencionar, Venezuela sabemos que llegaron sí. a la embajada, llegaron a la residencia, saquearon todo, la embajada nuestra por suerte estábamos nosotros ahí, nuestros compañeros que resistieron muchísimas presiones, muchísimas agresiones verbales, y de personas que llegaban allí todos los días a molestar pero nos mantuvimos firmes en el caso de la clínica lamentablemente el colaborador pues, hubo algún tipo de deterioro de las instalaciones todos los médicos salieron, todos los hospitales que eran Cuba donó 40 hospitales de segundo nivel a Bolivia 40 hospitales, es decir el equipamiento de 40 hospitales, es un esfuerzo enorme para un país pequeño como Cuba, bloqueado como Cuba, que no nos sobra nada. Es un, un esfuerzo de compartir lo poco que tenemos. Y todo eso quedó truncado. Los hospitales donde había especialistas cubanos y, y tuvieron que salir, porque fueron compulsados y presionados para salir, en muchos casos tengo entendido que se da algún servicio, pero en otros los servicios especializados no están. Ustedes van a inaugurar próximamente, lo que he escuchado, eh, y es pública la información, alrededor de nueve sí. u, u, hospitales de tercer nivel. nivel y segundo nivel y especializado, pero le faltan 3.000 especialistas, nosotros les hemos dicho, bueno, nosotros como hicimos en alguna ocasión podemos trabajar para ayudarlos a formar especialistas, pero un especialista no se forma como mínimo en tres años, cuatro años, cinco años, estamos trabajando con el Ministerio de Salud para hacer un aporte, es decir colaborar en lo que podemos para que ustedes puedan tener un grupo de especialistas, si no va a tener un gran y hermoso hospital, pero sí, le van bien. a faltar las especialidades, Exacto. y es lamentable. Entonces, qué sé yo, es de las cosas que, que creo que podemos y debemos hacer. Estamos cooperando también en el ámbito de la educación, hemos hecho dos encuentros ya virtuales en el área de la educación para ver cómo trabajan ustedes y cómo trabajamos nosotros el proceso docente educativo en los momentos de la pandemia, cómo lo estamos haciendo, nosotros tenemos una experiencia vasta en el uso de la televisión educativa, no a partir de la COVID, sino con antelación. Así es, señor, eh, distinguido embajador. Yo quisiera que nos explique un poco más. Eh, si bien se ha afectado bastante las relaciones tanto entre Bolivia y Cuba durante el golpe de Estado, ¿cómo se están retomando ya estas estas relaciones y todos los programas y proyectos que se tienen entre la cooperación de Cuba y Bolivia y todo lo que vendría a ser eh, justamente los programas de educación y sobre todo de salud? Ya, bueno, yo pienso que lo primero que hay que decir es que ha habido una decisión política de fortalecer la relación. Si no hay una decisión política y un deseo, bueno, usted puede tener mucho interés, no hay nada. pero no hay nada, usted claro. lo ha dicho. Entonces, hay una decisión del gobierno, encabezado por el presidente Luis Arce y por el legislata David Choquehuanca, y todo su gabinete y la dirección del MAS, en fin, de retomar estas relaciones. Creo que es lo primero que hay que decir las relaciones no se no se retoman de un día para otro, llevan sus tiempos, ya una vez que está tomada la decisión, hemos tenido conversaciones por supuesto con el presidente, con el canciller, yo llegando aquí en noviembre, a las tres horas me estaba recibiendo el canciller, ¿qué le parece? Rapidísimo. <ríe> y antes de que pasara una semana me estaba recibiendo el presidente, y el vicepresidente y el canciller, yo agradezco mucho en nombre de mi gobierno, claro, ya dije antes que nosotros, Aún cuando yo, mi nombramiento estaba, pero aún no había presentado las cargas credenciales, yo a la semana que se restablecieron los vuelos, yo estaba llegando a La Paz. ¡Qué Entonces, bueno! Una decisión política. Exacto. Entonces, de ahí hemos estado trabajando en la cooperación en las diferentes ramas. Mencioné lo que hemos hecho en la educación, hemos hecho ya encuentros bilaterales, eh, virtuales, hemos hecho dos encuentros con el Ministerio de Salud, estamos trabajando en la posibilidad de la formación de especialistas en Cuba, Ustedes, eh, por supuesto, sería eh, una contribución también que ustedes hacen a Cuba, porque eso va a tener algún, algún rédito también económico para Cuba, que lo necesitamos muchísimo y en eso somos muy francos. La brigada, sin embargo, que estuvo aquí durante tantos años, los primeros seis años, todo fue totalmente gratuito. Seis años. Yo no voy a hablar ni del desde la cifra porque me parece demasiado grande <risa> pero eh, lo primero, después de los otros seis años ya hubo una cooperación en que Bolivia nos ayudaba, pero una cosa que hay que aclarar es que Cuba no tenía ingresos por concepto de la presencia de la brigada, porque se ha dicho a, hace poco leí un criterio de una analista que sin conocer mucho, la gente a veces sin conocer mucho habla y eso es feo <risa> sí, <pero claro. risa> señor embajador, tenemos que irnos a un ¿Sí? corte, no? volvemos con más de lengua de trapo ¿Cómo no? y vamos a seguir desglosando este tema a nuestra línea WhatsApp 75 85 Lengua de Trapo. Ya volvemos con más de Lengua de Trapo.